entrevistar al Ministerio Sembradores. A esta hora vamos a conectar y contactarnos con él. Pero vamos a soltar la música, soy de Cristo. Así que vamos a obtener el privilegio de tener al Ministerio Sembrador a esta hora en Radio Renovado por Cristo. Soy de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo esta tarde, esta hora? A ver, ¿quién se conecta esta hora? Porque tenemos al Ministerio Sembradores de Colombia. Aquí tu rey renovado por Cristo. ¿Cuántos son de Cristo esta tarde? Ese tema. Yo soy de Cristo. Sonando aquí tu rey renovado por Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en esta tarde? ¿Qué tal, gente? Buenas tardes. ¿Qué tal fin de semana largo a esa hora? Siendo a las 3 y 35 de la tarde en Radio Renovado por Cristo. Hoy tenemos como invitado al Ministerio Sembradores. Uh, ya estamos al aire con señal abierta, pasando a la canción. Yo soy de Cristo del Ministerio de Sembradores, que lo vamos a tener como invitado a esta hora acá en Radio Renovada por Cristo. Ya, ya lo tenemos. Conectado, Alberto. De Sembradores, allá lo tenemos conectado Alberto Salcedo, Salcedo. el protagonista de esta canción ¿eh? esta canción me gusta como dice piquitín, piquitín, wow, qué tremenda canción gente, así que vamos a darle el pase esta hora y nos acompaña Alberto Salcedo aquí en tu radio renovado por Cristo en la fortaleza ¿Cómo estás mi hermano? Buenas tardes Yo soy de Cristo ¿Cómo estás? Estamos activados mi hermano Oye, estamos renovados es un... por Cristo, ¿sí o no? Todos estamos renovados por Cristo. Yo soy de Cristo y tú, todos tus oyentes, un abrazo desde acá, desde Colombia. Y verdad que, oye, yo soy de Cristo, eres mi fortaleza, cuando ha morrido, se lleva la tristeza. Eh, bueno, yo soy de Cristo y toda la semana me he gozado desde que empezó la pandemia, también me he gozado porque tengo a Cristo en mi ser, ¿sabe? Él es la razón de nuestra vida y de nuestra alegría, Él es quien, lleva, es quien nos ha llevado en victoria y Él ha cambiado la historia en cada uno de nosotros. Por eso... A los que nos escucha, tú también, este Jorge, eh, dejemos esa cara de, de lechuga, esa cara como si hubiéramos sido volteusados en agua de limón. Así es que pongan una cara de alegría, porque los que son de Cristo son linajes escogidos, real sacerdote, un miembro de Nación Santa y pueblo adquirido por Dios. Así es que hoy no la vamos a gozar porque somos renovados por Jesucristo. Qué alegría para todos los oyentes es un gusto, en verdad, el tema de la canción y el soy de Cristo, la parte que me, me, me gusta más es donde dice dice la vuelta de la victoria todos, la vuelta de la victoria a todos, victoria a todos. <risa> vamos a dar la vuelta de la victoria sabemos que estamos pasando un tiempo difícil, pero yo creo que eh, ha sido una bendición de Dios porque no nos ha faltado nada y el que se queja es porque quiere, porque los que tienen a Cristo, wow, van para adelante y esperamos en él y su venir está pronto. Ok, Alberto, sí, Alberto. comenzamos con la ronda de preguntas, de ¿verdad? A mí me llamó la atención de poder entrevistarte porque cuando escuché la canción dijo: Hay algo de la canción que quiero preguntar a Alberto, ¿no? ¿Por qué ¿Sí? yo soy de Cristo? Mira, yo soy de Cristo porque soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, yo soy amigo de Cristo y fui libertado del pecado y soy siervo de justicia y soy un siervo de Dios. Hace 26 años recibí a Cristo en mi corazón y fue... Eh, increíble porque llevo casi cuarenta y pico de años tocando, pero eh, antes de conocer a Cristo andaba eh, eh, en el mundo tocando con mucha gente, mucha gira, pero mi corazón estaba un poco vacío, aunque pensé que lo llenaba. Eh, de pronto con, con alcohol, con mujeres y pensé que la fama llenaba todos esos vacíos y todas esas cosas me llevó a, a, a destruir mi hogar y, y, a, y, a, y a desproteger a, a mi familia y eso me causó una separación tremenda pero le doy gracias a Dios que alguien me compartió de Cristo me dijo Cristo te ama eh, después de que estaba separado y, y, y tomé esa, esa, esa promesa en mi corazón y la guardé y Dios ha restaurado mi vida. Fueron tres años de separación, pero Dios nos trató. Cuatro años, volví otra vez con la mujer, con la misma mujer. Volví a restaurar mi hogar, luché por mi hogar. Y desde hace 26 años, de cuando recibí a Cristo, dije, yo soy de Cristo. Y ese gozo que, que Cristo me ha dado desde el día que, que, que lo recibí, no ha cambiado. Porque Él cambió mi tristeza en alegría. Y por eso... Yo puedo decir, yo soy de Cristo y toda la semana, todos los días, cada segundo me puedo gozar en él. Ok, Alberto. ¿Qué, qué, tremendo, tremendo, qué tremendo, Alberto Salcedo, ¿verdad? Cuéntanos, en el año no 1995, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos wow. a Jesucristo. Bueno, en, en el año 1995 acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿sabes? Y desde ese tiempo, como dije ahora, le entregué todos mis dones al Señor. Y, y yo dije, bueno, ya no más. Ya, ya, yo creo que voy a dejar de, de estar haciendo eh, cosas, en, eh, eh, pero ahora voy a dedicarme a, a entregar mis talentos al Señor. Entré al seminario, estudié en el seminario, y después de un año y medio, el seminario, ¿sabe cómo se llamaba? sembrar, me estaban preparando para ser sembradores de la palabra de Dios, y sabe que todos mis compañeros al lado del seminario siempre me molestaban, mira yo había grabado con mucha gente, había estado en novelas, programas de televisión, giras, bueno no te imaginas con quién no estuve, pero nunca había compuesto una canción, siempre eh, grababa para las demás personas, pero en el seminario todos empezaron a molestarme, oye Alberto, ¿cuándo es que vas a hacer una canción para Dios? Oye Alberto, ¿cuándo le vas a escribir a Jesucristo? Entonces yo les decía, todavía no es hora, porque primero necesito conocer quién es aquel que me dio vida eterna. Y el día que, que él, aprender quién es él y, a, y conocerle sus atributos, empiezo a escribirle. Y pasaron, ¿qué? Año y medio, y el Espíritu Santo dice, bueno, ya es tiempo, así es que... En el año 2001, no antes, en el 2000, en 1999, hice un CD con el líder de Alabanza, pero de Balaz y todo. Pero ahí escribí una medio canción, todavía no estaba preparado. Pero ya cuando en el 2001, a mí me gustaba mucho la salsa empecé y empecé y hice el primer CD como Sembradores. Que se llamó Proclamaré, y de ahí viene la palabra sembradores, del ministerio que se llamaba Sembrar. Como nos estaban eh, eh, eh, enseñando para ser pastores, sembradores de la palabra de Dios, dije, Guau, wow, sembrar, sembrar. Hay sembradores, claro, sembradores de la palabra de Dios, con salsa, mira, con, con salsa y sabor. <risa> Entonces, hice, wow. mi primer, hice mi primer CD de, de, de, de, en el 2001. Y empecé a escribir varias canciones ahí. Y sabes que cuando, cuando, mira, duré año y medio para poder pertenecer al grupo de Alabanza. Y yo nací en una iglesia bautista. Tú sabes, una iglesia bautista que, que uno no, no, puede, no podía ni aplaudir. Y que cuando uno cantaba, le daban a, a la entrada de la iglesia un librito donde el líder de Alabanza decía: Bueno, eh, busquen la eh, canción número 43. Y abría uno el hindario la canción 43. Hay un gozo hay momentos que la palabra no alcanza, y cantamos, cuando de pronto imagínate en la iglesia, había, yo que vengo de, de, de salsa, de cumbia, porque pues, vengo de, de, de, de, de, de, de mucho sabor, y llego a esta iglesia y había tres gringos, eh, tres colombianos, una pandera, y, un piano, y yo me cogía la cabeza y decía, wow, ¿No? la música, entonces cuando uno llega por primera vez empieza a criticar, pero Dios te va transformando y esperé año y medio para poder eh, decidir aceptar estar en el grupo Alabanza. Y una de las canciones que me impactó muchísimo fue una canción que tocaban en la, en, en, en, en la iglesia y lo primero que yo toqué, yo dije, bueno, entro al grupo Alabanza, pero yo soy percusionista. Vi una tambora y dice, yo quiero tocar esa tambora. Y ya cuando acepté estar en el Grupo Alabanza, te imaginas coger yo esa tambora en medio de todos estos gringos y todo. Y cuando escuchaba esta canción, bueno, mi primer ensayo, dice, bueno, vamos a, eh, vamos a tocar esta canción. Y dice, pero ¿cuál es? Yo no sé si tú te acuerdas, la grabamos en, eh, dos, tres años después. Esta que dice, aclamar a Dios con alegría toda la tierra. La, tierra, la gloria de su nombre. ¿Te acuerdas? Salmo 66, pero ellos la cantaban. Cantar a Dios con alegría, Susana. Y yo dije, wow, yo tengo que ponerle ritmo a esto. Y así es que en el segundo álbum, Dame tu amor, le hice unos arreglos y la hice salsa. Y ahí fue este, en el 2004, ya en nuestra segunda producción, donde estuvo... Eh, Luis Campos como productor co, como coproductor y, y cantó una canción eh, sí, eh, Luis Campos, el hermano de Alex Campos y también eh, en este CD invitamos a, a Alex Campos para que cantara una canción eh, que compuse que se llama Tú eres el Rey y de ahí comenzó eh, un nuevo estilo una nueva imagen de Sembradores ¿por qué? porque eh, con este CD eh, le doy gracias al pastor Andrés Corson aquí en, eh, en la iglesia de acá de, de Bogotá, que nos apoyaron muchísimo. Y a través de, de, de, de su ayuda, de estar en sus estudios de grabación y todo, después de que lo sacamos al mes, eh, me llamaron para, para firmar contrato con Canción en Houston, con, digo en México, con Marcos Witt. Entonces estuvimos con el grupo Canción casi seis, siete años. Y de ahí vinieron otros CDs en el 2006, Balcón del Cielo, que estuvimos con canción. Después vino Gratitud en el 2008, donde está como un café colombiano, a mí me gusta tu sabor. Que lo cantamos con Pescado Vivo, con Giovanni, un gran cantante de Pescado Vivo. Y de ahí en adelante vinieron más producciones. En el 2010 ya de decidimos pues eh, separarnos de canción y hacer nuestro propio sello musical que se llama Innovación donde mi hijo el baterista Alexander y mi esposa son... Eh, tenemos una sociedad. Y bueno, de aquí en adelante hemos grabado más, más CDs, Sembradores 10 años, Mi vida salvó en el 2012, Tú eres real, 2014, y que metimos a una chica por primera vez en Sembradores y con ella duramos cuatro años, hicimos dos producciones con ella y después volvimos otra vez a un hombre y donde sacamos en el 2017 Hay un gozo en mí, donde este CD en el 2019 nos pues la gloria primero sea para Dios pero a través de este CD eh, fuimos nominados en República Dominicana y los premios los entregaron en Espolit Miami en el 2019 donde asistimos y ganamos este galardón como la mejor banda cristiana y ese mismo año eh, fuimos a México a los premios ARPA, donde también eh, ganamos como mejor CD, eh, como mejor um, eh, eh, grupo cristiano y, y mejor canción. Y entonces ahora estamos promocionando nuestra más reciente producción, Yo Soy de Cristo. Y bueno, pues aquí estamos, Jorge. Claro, claro. <ríe> Esa es la, ese es la, el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Claro, Alberto. Algo que te quiero preguntar, cuéntanos cómo fue que conociste a Dios, a través wow. de quién fue que conociste a Dios. Bueno, ¿cómo conocí al Señor? Como dije ahora, ¿no es cierto? Eso fue hace 26 años. Mira que, como te digo, estábamos, eh, tocaba en el mundo y todo, y, y no era que uno fuera desorganizado, sino que eh, ganaba mucho dinero, pero estaba el alcohol, mujeres, muchas cosas. Y tú sabes que cuando uno tiene fama y viajaba cada rato. Mira, yo estuve en todas las mejores programas de televisión en Colombia. Estuve con Mercedes Sosa, Pablo Mazambasitio, eh, novelas. Eh. Bueno, ya tú te podrás imaginar que es un ambiente muy pesado. Y, y creo que descuidé mi hogar. Y un día después de, de, de 16 años, eh, este... Eh, que estuvimos en Unión Libre, duré 16 años en, un, en Unión Libre, pues con una mujer, la mujer con la que estaba, pues veía tanto eh, desorden en mí, que un día eh, por primera vez iba a estar un diciembre en mi casa, imagínate, después de 16 años de tanta gira, iba a pasar un 31 de diciembre en mi casa, Jorge, escucha esto, iba estar por primera vez en mi casa con mi familia porque nunca estaba con ellos en diciembre porque para mí lo más importante era la música, el dinero y yo llegaba a mi casa y pensaba que el dinero eh, era más importante que cualquier otra cosa o, o eso era lo que era llevar un hogar, a mí nadie me, me, me, me dijo qué, qué era ser un esposo, qué era ser... no porque yo nací en un hogar disfuncional, mi papá, te cuento un excelente compositor, yo no sé si, sí, sí, yo creo que, que, que tuvo, no sé si habrás escuchado una canción muy colombiana que dice ¡Ay! ¡Al sonar los tambores! a mi cris No, me, es la pollera colorada, así te acuerdas? No sé si la habrán escuchado. Sí, bueno, sí la orquesta mi, sí, mi papá la grabó, el orquesta, mi papá y tuvo mucha fama y mi papá fue muy famoso en Colombia y, y bueno, ya podrás imaginarte dónde viene esa, eh, ese, ese sabor en la sangre eh, muy tropical entonces mis hermanos también músicos, entonces adquirí yo soy el menor de 10 de hermanos y bueno, sigo a donde quedé eh, con la pregunta que tú me hiciste ¿cómo llegué al Señor? en vista de todo esto quería ser famoso lo conseguí, pero ya después de 16 años eh, eh, eh, esta mujer con la que vivía, su corazón se llenó de muchas raíces de amargura porque nunca estaba en casa, nunca le di atención a ella, invitaba a mis amigos a mi casa, eh, era muy orgulloso, altivo, no me importaba nada, ni mi familia, eh, creo que no le dediqué tiempo a mis hijos, y eso eh, causó mucho estrago. Y como te dije, ahora de que llegué en diciembre, y era el primer de diciembre que yo iba a estar con ellos, después de 16 años, eh, llegué a mi casa muy tranquilo, muy chévere, y un 27 de diciembre, eh, ya estando en la casa, yo le dije a mi familia, bueno, voy a salir a conseguir los regalos. <risa> Mira, me fui el 27 de diciembre y regresé el 1 de enero. <risa> Entonces, tremendo. Y eso marcó la diferencia de, de, de romper, o sea, eh, esta mujer, ¿por qué le digo esta mujer? Porque no conocía al señor, no éramos casados, y hubo una ruptura, ella... Mm, dijo, no más no más no más matrimonio, no más vivir contigo eres un desastre, no quiero más nada, y entonces eso, pues, yo dije, bueno es otra pataleta de ella, porque imagínate, llegué el primero de enero en la madrugada donde estaba toda mi familia oliendo a trago, todo después de cuatro días, pues me echó de la casa, y a dónde va uno, a casa de quién cuando se va de su casa y de la mujer, a casa de mamá <ríe> y llegué a casa de mami y me recibió y todo, pero imagínate que pasaron casi tres meses y todos los días llamaba y nada, no me respondían, quería saber de mis hijos, nada, entonces me empezó a, a, a empecé un, un, una depresión tremenda en mí, trabajaba, pero ya no me llamaba la atención el trabajo, nada, o sea, ya entendí que, que, que la familia era tan importante, pero había descuidado mi familia, ¿no? Y eso causó en mí una depresión tremenda que una noche tomé la decisión, de quitarme la vida. Pero ese día, en la tarde, había ido donde un señor a que me compusiera un televisor, pero él me compartió de Jesucristo. Pero yo le dije, ¡ay, no, no, no! no no con esa depresión que tenía yo, lo que menos quería era que me hablaran de, de religión, o que me hablaran de Jesús. O, o sea, estaba decepcionado. Lo único que yo quería era arreglar un televisor para yo poder estar tranquilo. ¿Sí? Con esa depresión. Pero mira que esta persona fue un batallador, un valiente... Que me dijo, mira, Cristo te ama. Quiero invitarte mañana a una reunión que tenemos aquí cerca. Te voy a dar la dirección. Me dio la dirección, ¿sabes? Para ir al otro día. Y yo guardé ese papelito, guardé la dirección en mi, en mi, en mi, en mi camisa y esto. Pero cuando llegué a casa, algo por la noche empezó a, a, a tomar mis pensamientos y a decir, no sirves para nada. Ya nadie te quiere. Ya no tienes hijos, ya no tienes mujer, ya has perdido la dignidad, ya, mátate, ya no tienes nada que hacer en este mundo. Y empezaba a dar vueltas, vueltas, vueltas y vueltas y desperté en un hospital, <ríe> intenté suicidarme y gracias a mi familia, pues, cuando estaba en el hospital, pues, eh, le pedí una oportunidad y cuando me desperté me vi, me, me vi con las ondas, me las quité y lo primero que hice fue tocarme el corazón y en ese corazón estaba el bolsillo donde estaba el número de, de, o la dirección que me habían dado para ir a esta reunión. Y yo dije, fue algo como tan increíble que cuando me toqué el corazón algo sentí dentro de mí, algo, un poder tan, tan sobrenatural que, que, que no lo podía entender. Pero ese era el Espíritu Santo, era Dios llamándome. Y me dice, te amo. Y tengo planes para ti. Y ese día tomé la decisión, como fue intento de suicidio, mi familia fue por mí, fui a casa, otra decisión para mi mamá, mi familia. Y esa tarde, así como estaba, fui donde este amigo. Mira lo lindo. Esta persona hacía ocho días que había recibido al Señor. Mira lo hermoso que es cuando una persona tiene el Espíritu de Dios. Cuando llegué al almacén de este señor y le comenté, porque la cita era en la mañana y había fallado, y lo comenté lo que había, lo que había hecho, sabe qué hizo? Cerró el negocio, no le importó el dinero, no le importó sus clientes, ¿sabes qué fue para él lo más importante? Mi vida. Mi vida fue más importante que cualquier otra cosa. Así es que cerró el negocio y me llevó a donde estaba donde estaba esta reunión y entonces yo había sido la quinta persona de llegar a ese lugar Jorge y cuando llegué cuando llegué a este lugar mira que me abrieron la puerta y lo primero que fui fue a una persona incapacitada en silla de ruedas y yo había sido la quinta persona la persona que me había invitado era el cuñado había sido el cuñado era el cuñado de él y las cuatro personas eran él, la esposa, el que me invitó y su esposa. Y yo había sido la quinta persona en llegar a esa casa. Y cuando él me vio, me dijo, ah, tú eres Alberto Salcedo. Yo le dije, sí, sí, ¿cómo sabes? Yo dije, oiga, estos cristianos son brujos, ¿ah? ¿eh? César César. Entonces, ah, entonces, y tú eres, tú eres. Permítese un segundo, de pase a Levi Moreno, el es cantante y que ya está acá en línea, está ansioso porque hoy va a haber fiesta esta tarde acá en Radio Renato, porque te vamos a conectarle y darle un pase al Levi. Ahí está, ¿cómo está mi hermano? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bendiciones para todos, estaba ahí esperando porque hasta ahora vi que llegó el, el link, entonces pues aquí estamos para compartir, para estar con todos ustedes y ser de impacto para su vida y ver cómo este testimonio de mi hermano y mi amigo Alberto está siendo hoy edificante para muchos que nos están escuchando el día de hoy sí en verdad estamos ahorita en Facebook Live estamos por la radio Toda mi audiencia están escuchando en la radio ahorita y a través de nuestra cuenta de fanpage no están escuchando yo quiero que hoy haya fiesta esta tarde no a través uh. de música yo quiero gozarme con el timbal y con todo ¿no? cuéntanos ya que están ustedes dos esa partecita con tocan el timbal tapatín, tapatín, algo así esa parte me llama la atención para aquí para acá, ¿cómo es Levi? para ti y para acá, sí señor Tremendo. Bueno, lo voy a hacer una pregunta para ustedes dos y me van a contestar para ir calentando el ambiente porque yo gozarme con la música. Yo soy de Cristo, sé que la gente la están escuchando, están escuchando la transmisión por la radio y por Facebook Live, ¿no? Vamos a ver cuántos audiencias están ahorita. Ahorita está acá lo acompaña 600 personas escuchando esta transmisión a través de la radio, ¿no? La tremendo, audiencia Ciento personas, pero yo soy de Cristo. Ustedes también son de Cristo. Y el que está de Cristo comienza con un poquito de música. Alberto, quiero que comience tocando el timbal. A veces hacemos algo para continuar. <risa> Oye, este con la canción de Yo soy de Cristo. Bueno, si sí, le vi, es usted, el pianista y es el cantante. Yo solamente le hago coro. <risa> <risa> Comenzamos, comenzamos. Yo soy de Cristo, el es el importante. No no no no no. Se lleva la, la, tristez la tristeza. <risa> yo soy de wow. Cristo. <risa> Qué tremendo, Le pero vos. Canta la para, can para, para can ponernos en gozo aquí. Amén, amén, amén. Vamos ah, a cantar la <risa> canción para que la gente escuche. escuche? Ahí está. Vamos a gozarnos a esta hora. ¿Cómo están gente? Buenas tardes. Estamos escuchando el grupo Sembradores Ministerio. Yo soy de Cristo. Acá en vivo en directo. Estamos con ellos, en vivo en directo, haciendo una entrevista exclusiva desde Colombia, aquí en tu radio renovada por Cristo, Tarde Renovada. Así que disfruten y gocen con esa canción yo Soy de Cristo. Guau, ¡Qué, el... wow, qué tremendo. Las 16 horas. esa parte esa parte me gusta de Cristo, es morido, no de Cristo, es morido, esta parte, wow, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo gente, esta cancioncita yo sé que la vamos a escuchar todos los días acá en nuestra transmisión en vivo, 24 horas. Yo soy de Cristo, exclusivamente acá en Radio Renovado, porque es una radio que apoya a los ministerios cristianos, ¿no? Y a través de la música, Dios le habla, ¿no? Acá, chicos, jóvenes, ¿no? Así que comenzamos con la ronda de preguntas, en verdad, que me hago saco esta música, y verdad, yo tengo un privilegio, es un, un, un orgullo. Y un gusto, ¿no? Me puede tener al, al Grupo de Ministerio sembrador esta tarde acá en Radio Nuevo Continuamos con la ronda de preguntas, Alberto y Levi, para los dos. Continuamos con la ronda de preguntas. ¡Wow! Tengo una pregunta tremenda, siempre me gusta preguntar, y yo siempre la pongo bien dramática para entrar en calentura. Yo estoy caliente, estoy con ese fuego de, del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Fuego, ¡Amén! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Wow. Hoy hay fiesta, hoy hay fiesta esta tarde, renovado por Cristo, porque la música ha retenido más el Espíritu Santo, esa ilusión. ¿eh? Vamos a hacer la pregunta. ¿A qué producción pertenece esta canción? Bueno, esta canción pertenece ya a la más reciente producción que acaba de salir que está eh, calentica mejor dicho, porque estamos para allá, para eh, ya sacando esta canción por todas las partes donde el Señor nos ha permitido ir y también de conectarnos con las radios que nos permiten estar también para ir llevando este esta canción Yo soy de Cristo y tú <risas> sí. Otra pregunta para Alberto Salcedo. ¿Quién fue el productor del video musical, o sea, del rodaje musical? El rodaje todavía no lo hemos sacado, porque precisamente eh, 15 días antes de entrar la pandemia, íbamos a una gira y a grabar el video, eh, en, íbamos a grabar el video en Cartagena, aquí en la costa de Colombia. Y preciso ocho días antes ya eh, cerraron todo, cancelaron viaje, cancelamos todas las giras que teníamos en el año 2020, y entonces eh, paramos todo lo que tenía que ver con, con, con las cosas presenciales, como los videos. Pero nunca no paramos en llevar el mensaje, hacer eh, conciertos virtuales, predicar la palabra de Dios durante todo este año. no Pero ahorita, precisamente es una sorpresa porque... Eh, hablé con, con, con la persona encargada de, de los videos y ya tienen su poder un material que hicimos eh, para el año pasado durante la pandemia en casa hicimos eh, tomas para, para hacer el video de yo soy de Cristo y esperamos tenerlo listo para ahorita para Espolit 2021 en Miami. Eh, y también a, eh, eh, eh, bueno, esperamos que, que lo tengan listo, porque vamos a llevar a, a Espolite nuestro sencillo nuestro eh, eh, CD de Yo Soy de Cristo y, y vamos como dice, rumbo a Espolite Revive eh, 2021, y sabes una cosa, que estamos celebrando 20 años, Sembrador está celebrando 20 años, y, quiero ce y queremos celebrarlo en Miami, aquí en, en, en, en Espolite 2021 llevando este, este, este CD y también diciéndole a las personas que yo soy de Cristo, el Ministerio de Sembradores es de Jesucristo porque vino de él, fue el que nos dio el sueño y esta visión wow Alberto a mí me gustaría tener una, pro, una próxima entrevista, no vamos a hacer entrevistas sino yo, me gustaría que ustedes canten en vivo a través de la radio no sé wow. si lo así que le hago claro. un tiempo un para que haga una fiesta la gente que se en ¿verdad? Todos somos de Cristo en esos tiempos de Amén, batalla, gloria a Dios. ¿no? ¿No? Sí, Ahora, y mira, mira que también otra, también vamos otra, a invitarle, para nosotros es un privilegio eh, mandarle un saludo muy especial a, a, a, a Miriam Maswell, eh, a nuestra eh, eh, eh, encargada de nuestra agenda en Miami de Estrategia y Protocolo, a Miriam Mag, a Maswell, que ha estado haciendo nuestra agenda para estar ahorita en Espolit, que se va a celebrar en, en Miami del 13 al 16 de mayo. Y sabe que Espolit ha sido una plataforma para nuestro ministerio y gracias a Miriam Maswell también con Estrategia y Protocolo, esta gran agencia donde ha abierto sus puertas para que Sembradores, así como Canción, llegáramos a muchos países. Sí, es verdad es un privilegio también, gracias a Miria también, porque Miria me había hablado de ustedes, pero no era el tiempo, ¿no? No era el tiempo, porque justo ese tiempo estaba pasando procesos. Estaba pasando procesos y pruebas. Yo dije, no puedo, yo sé cuándo va a ser el tiempo cuando Dios lo haga, ¿no? Y eso es lo que Dios ha hecho, porque lo ha hecho con la tecnología que estamos ahora, ¿no? Yo no tenía esa tecnología, ese programa, ni escucharlo en la radio, ni nada. Pero esas son las esperas que no hacen en Dios, ¿no? Estas es son las bendiciones que Dios nos da, ¿no? Quiero tenerlo siempre sí. en, el, en el Ministerio de sembradores acá en, en Radio Renovado por Cristo. Esta es su casa, cuando quieran hacer algo, bienvenidos, sean acá, no importa, van a estar abiertos. Una, pregunta más, una pregunta más para concluir, porque todavía faltan tres preguntitas, pero no, no quiero ser muy larga. Algo que lo quiera hacer ustedes como productores, como cantantes, como Una pregunta más, dice... ¿Cuál es la frase de la letra de la canción con la que más se identifican ambos? ¿Levi? <risa> <risa> siempre, siempre que hacemos nuestro devocional, desde que comenzó la pandemia, así como rápido, empezamos un devocional todos los días a las 6 de la mañana, y así hemos estado como año y punta ya... Eh, viéndonos todos los días a las 6 de la mañana y siempre la frase favorita es, toda la semana me gozo porque Cristo está en mi ser. Y siempre decimos, toda la semana me gozo, no podemos tener cara de lechuga, ni cara de amargado, ni, a, ni pararnos y tomarnos un vaso de vinagre, sino siempre tener gozo y alegría porque eso es lo que Cristo nos brinda todos los días. Amén. Sí. Y como dice la canción, no es cierto, ya no debemos de tener cara aburrida porque de noche y de día. Nos está alegrando Jesucristo. Nuestro por Rey, eso así es. Él es nuestro Rey. Él es Él es nuestra fortaleza. Por eso no debemos andar aburridos. Todas las personas que nos están escuchando hoy por esta maravillosa radio renovado por Cristo. Queremos que se renueven, que quiten esa cara. ¿Sabe por qué? Cuando somos de Cristo, estamos anclados en Él todos los días, todas las semanas, sí. y estamos anclados a Él y en sus promesas, y Él nos fortalecerá hasta el día que nos llame a su presencia o hasta el día de su venida que está pronta. Así es, gloria a Dios. Wow. Una pregunta más. ¿A un referente musical que tenga? Referente musical, Jesucristo. <risa> no, referente <risa> musical, este. Bueno, nosotros estuvimos, mira qué, qué chévere, porque nosotros estuvimos estudiando durante estos días o durante esos días ya bueno ya va un año ¿eh? Uno dice estos días y ya va un año y punta de todo esto estuvimos estudiando acerca de, de el salmista david acerca de, de, de todo de todo lo que tiene que ver con la adoración porque la adoración no se frasca solamente en hacer música eh, en un estilo de música sino que adoración también es conocer a dios y hacerlo con excelencia para él y todos somos adoradores, porque hay gente que dice, bueno, adoradores solamente son los que cantan, los que tocan. No, adoradores somos todos. Todos somos, todos somos. Ahora, Alberto, Silevi, una pregunta más para terminar la pregunta y una preguntita más que quiero hacer a los dos que me, me llamó la atención la pregunta que tengo acá. De las canciones que han hecho hasta ahora, ¿cuál de ellas ¿Se siente más simplificado o cuál es su favorita? ¡Wow! Qué pregunta, ¿no? <risas> Sabe que cada una tiene algo, algo especial. Cada canción eh, tiene algo muy especial. Y así como Dios nos las ha transmitido también, queremos que sean especiales en aquellas personas que la escuchen. Y que, que sean, eh, no una, sino varias sus favoritas. Pues decir que yo tenga una favorita, pues mira que ahorita estamos escribiendo ya para el próximo CD y, y, y, y hay, bueno, pero para esta de yo soy de Cristo. Oye, bueno, para mí hay una que, que la semana pasada eh, eh, que me marcó muchísimo. Bueno, la que me cantó Alex Campos, que es Tú eres el Rey. Alevi Levi, un poquitico ahí, Levito el, el, el, el, el, eh, el Ahora que tú le, estás le, le, sentado. Ahora que tú estás sentado sobre el trono de mi vida, cambia mi antigua forma de ser. Y por ahí va la cosa. Y, <ríe> y úsame para ti. Para ti, ¿eh? señor. ¿eh? tú como Esa, mi, mi buen alfarero, alfarero moldea a tu imagen, hazme como tú, Señor, yo anhelo ser como tú. Wow. Esa es una de las canciones, pero hay otras que se llama Por Amor, esta canción también, mira qué, qué cosa tan increíble, son dos, dos canciones muy lentas, donde, donde, donde, donde yo digo en esta canción, todo lo que Cristo hizo por mí, ¿no? Por Amor, ¿cómo es que dice Por Amor, Levi? Por Amor, Por Amor, Por Amor son canciones que están ahí que impactan por nuestra vida me Ajá, tu... Dice por amor te humillaste y tu trono dejaste tomando forma de siervo todo lo hiciste por mí tu boca no abriste fuiste a con mi pecado todo lo hiciste por mí dice el coro como de amarte como no es de adorarte Diste tu vida en la luz, todo lo hiciste por mí. Wow, tremendo. Yo creo que son de estas dos canciones que las sacamos muy, eh, muy de adoración, pero también la queremos incluir en, en esto que estamos preparando después de, de, de, de Yo soy de Cristo. Para interpretarlas en salsa. Vamos a darle un sentido más salsero, más. Pero sí, hay muchas canciones que, que, que impactan, ¿no? Que han impactado en nuestra vida. No le vi. En, sí, señor. En Por ejemplo, Hay un gozo en mí, ¿no? Ah, esa canción también es esa otra. Esa canción, otra. sí. Claro que eh, sí. Esa es una de las canciones que más eh, ha impactado todos todo, todo estos. Que todavía. Eh, de esta trayectoria que todavía, porque vamos a lugar y la repetimos cuatro, cinco veces, tres, cuatro, cinco veces, siempre, y hágala y terminen y comiencenla y vuelvan a cantar, porque es una canción que verdaderamente trae ese gozo, no solamente en, en sentimiento, sino en espíritu y en verdad a las personas que, que así lo reciben, es parte de Dios. Sí. Y sabes una cosa, hace dos semanas, tres semanas, estuvimos en un aniversario, por primera vez este año estuvimos, a comienzo de año Lo invitaron a, a, a un campamento de jóvenes donde los jóvenes asistieron con sus padres, mira, no, no habíamos visto un campamento donde los jóvenes asistieran con sus padres, ¿no? Y, y, y fue maravilloso, tres días donde sus padres con estos jóvenes, compartimos con ellos, los muchachos corrieron, hicieron maratón en la piscina, sí. a eso nos gusta a nosotros, eh, eh, meternos con ellos, y fue impactante también ver esto, y hace poquito estuve en un aniversario de una iglesia, y el pastor hace como tres días me dijo, Alberto, quiero mandarte una sorpresa, y me dice ¿qué es? en su carro, sus hijos su esposa, de aquí vaya, de allá, así dice la canción, hay un, sí, sí, sí. un gozo en mí hay oh, un gozo eh, oh. en mí, oh, eh, oh, eh, que me hace bailar me hace cantar hay un gozo en mí oe, oh, eh, oe oh, eh, que me da la fe para vencer y, y hay una parte donde donde eh, le decimos a las personas que dice levanten la mano de aquí vaya <risa> pa allá, allá para acá bueno y, y, y, y me mandaron este video su familia dentro del carro los niños cantándola y, y es maravilloso ver cómo Dios nos usa para llevar así sea a los viejitos a los jóvenes a los niños y que nuestras canciones son muy cristocéntricas y que sobre todo llegue al corazón de las personas y que mostremos al, a la persona de Jesucristo en sus vidas. Amén. Amén. Así, Así que Alberto y Eli, si me gustaría que ustedes mismos inviten a la gente que está ahorita sintonizando la radio, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿no? ¿En qué plataforma digital están? Bueno, claro que sí, eh, Jorquito, van, van a conseguirnos en todas las plataformas como Ministerio Sembradores y en YouTube como Ministerio Sembradores Oficial. Ahí van a estar bien pendientes en el Instagram, en el Facebook, para que puedan conseguir toda nuestra música en Spotify. Todas las plataformas digitales pueden conseguirnos como... Ministerio Sembradores. Así que les invito a toda esa comunidad que nos escucha el día de hoy por Facebook, por to, todos los medios, por radio, que vayan y se metan y coloquen en su buscador Ministerio Sembradores y se conecten con el gozo que traemos para ustedes mediante el mensaje cantado de Jesucristo. Y también por el canal de YouTube, Ministerio Sembradores Oficial, ¿sí o no, Levi? Sí, señor. Así que no no puedes, sí. cuando estás ahí que te sientas cansado, que te sientas aburrido, pon ministerio sembrador y estoy seguro de que tu corazón se va a llenar de gozo y de alegría cuando escuches estas canciones que vienen de parte de Dios para tu vida. Oye, y otra cosa, otra cosa porque yo sé que es que, que, que, que muy corto eh, es el tiempo cuando estamos en, en las redes. Mira, hay una cosa, hay una canción que, que dijimos, Juanchito, no llegues tarde. Yo no quiero Ajá. dejar mucho mi testimonio y quiero que, eh, decirles haciendo dos palabras. Después de que, que me compartieron de Jesús, recibí a Jesucristo, este esta mujer recibió a Jesucristo, mis hijos recibieron a Jesucristo, nos casamos por los cristianos, eso fue hace eh, tantos años y estoy cumpliendo cuarenta y pico de años maravillosamente casado al lado de mis hijos en ¿no? el evangelio Entonces, mejor dicho, en, así dicho, feliz y esto no podía quedarse porque Cristo cambió mi vida, por eso yo soy de Cristo, cambió mi vida eh, me restauró, restauró mi hogar y ese es el motivo y ese es es, es la esencia de cuando uno es de Cristo, ¿no es cierto? porque es. somos nuevas criaturas y, y, y, y somos hechuras de Dios creados en Jesucristo para buenas obras así es que, ánimo, les invitamos para que ustedes, y ti, ti, ti, ahí se conecten en el canal de YouTube ya saben, Ministerio, ya sabe, de Ministerio, de Ministerio Sembrador, sembradores oficial en YouTube aquí aquí Así como ¿Sí, se okay. le está gustando, madre. Para aquí y para acá, ¿no? Para aquí para acá. ¿Cómo ¿Para aquí, para acá. ¿Para casi, para acá? <risa> bueno, gente, oyentes, si están en sintonía. Y nos vamos escuchando al ritmo del grupo Sembradores. Yo soy de Cristo aquí en tu radio, uh. Renovado por Cristo. Uh. Eso comienza 3, 2, 1, 0. <risa> ay, ay, ay. Bueno, David y Alberto, es un gusto, así que lo coordinamos internamente para que me gustaría que haya un, un concierto de ustedes acá por la radio y en verdad impactar un montón de corazones que la gente escuche la canción. Y a todos los oyentes que nos están escuchando, queremos dejarle un mensaje, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Eh, eh, hoy. Cristo te está haciendo una invitación para que lo dejes entrar a tu casa, que no lo dejen afuera. Si estás ahí escuchándonos y quieres tener el verdadero gozo, solamente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, eh, Él cambia nuestras tristezas en baile. Así es que si hay... 20, 30 segundos, dispón tu corazón ahí donde estás, dice, Señor Jesús perdóname, hoy he entendido que el gozo tuyo es mejor que cualquier gozo que ofrezca este mundo, hoy te abro las puertas de mi corazón, entra mi vida, perdóname, quiero tener ese gozo que tiene Jorge, que tiene Levi, que tienen todos aquellos que son de Cristo, hoy recibo te recibo en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón, y Padre de la Gloria, gracias por aceptarme tal como soy, y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ese es el mensaje de Sembradores eh, la mente de hoy para todos aquellos que nos están escuchando. Solamente venimos a dar el mensaje con alegría y con gozo. Y Cristo es tu alegría. Cristo es el gozo. Amén, mi hermano. Uh. tremendo. Y tú, una palabra Levi que quiere decir antes de irnos a este programa de Gran petición. Amén. Bendiciones para todas las personas que se conectan. Recuerda que en Cristo Jesús está seguro. Si colocas tus fuerzas en el dinero, si colocas tus fuerzas en el trabajo, si colocas tu fuerza en cualquier cosa, en cualquier momento se puede destruir. Pero si colocas toda tu atención y colocas tu fuerza en el Señor y el Señor y en el Señor descansa, entonces tendrás salida para cualquier situación que puedan estar pasando. Si hay alguna mujer, algún hombre, algún joven, alguna persona que en este momento no está escuchando y quizás necesita recibir fuerza de parte de Dios, recuerda esta palabra coloquémonos sobre la roca que es Cristo porque estando en la roca que es Cristo no vendrá derrumbe a nuestra casa ni a nuestra familia ni a nuestra economía ni a nada de lo que saquemos adelante porque si Cristo es nuestra fortaleza entonces todo lo podemos dice, dice Filipenses 4.13 todo lo puedo puede el Cristo que me fortalece, así que adelante, y muchas bendiciones. Y, así y salga que ya renovado, después de, de esta entrevista, yo sé que tú vas a salir renovado, pero renovado no por cualquier cosa, sino por algo sí. mucho más grande que renovado por Cristo. ¡Wow! Yo me Amé. alegro, ¿sabes? Esa es la unción del Espíritu Santo, porque todo que pone su confianza y su fe en Cristo, Cristo lo renueva, le da nueva Amé. vida, nuevo gusto. Y nuevo sembrante. Si tú estás cansado, estás triste, Dios te da alegría, Dios te da energía y te renueva tu mente y tu espíritu. Así que esta es palabra de Jorge de Radio Renovada por Cristo, la radio que te edifica. Así que te tenemos grupos sembradores para rato y para todas las naciones. Dios los bendiga. Así que vamos a dar un saludo. hasta que escriben saludos, Wendy Serrano. Hola, wow, Bolita, bendiciones. <risas> tenemos otro saludos. Tenemos a Omar Alfredo Fregaboso. Mi hermano Dicen, Omar, bendiciones, un abrazo, Dios te bendiga. Acá tenemos de Radio Vientos del Cielo de Uruguay. Hola, wow. saludos. Estamos llegando de Uruguay. Vamos, vamos, a vamos a sacar una canción para Argentina y para, para Uruguay, dice. Como un mate argentino o uruguayo, <risa> bueno, a mí me gusta tu sabor. Bueno, <risa> Levi, Alberto, nos vamos cantando al ritmo. Yo soy de Cristo. ¿Qué te parece si nos vamos terminando esta entrevista, verdad? Me voy, me voy gozoso, me voy alegre porque el Espíritu Santo está acá a través de esta entrevista. Y en verdad me siento gozoso, me siento emocionado, ¿no? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Que al sí. entre la gente que está escuchando, que sean alegres, ¿no? Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero tenemos que tener a Jesucristo, ¿no? Él nos da la fuerza en todo lo que nos pase, ¿no? Tú estás triste, sabes que no va nada, yo te recomiendo que pongas tus confianzas en Él. ¿No? Él te va a dar toda la seguridad. Él lo va a hacer. ¿No? Porque Él no está muerto, es. Él está vivo. ¿No? Porque necesitó al tercer día. ¿Amén? Amén. Él va a hacer todas las cosas que nosotros le pidimos. ¿Amén? Amén. Así, Así es. que nos vamos con la música. Yo soy de Cristo y me gozo. Así. Uh. Así que, gusto, chicos. Chao, chao. Chao, bendiciones. <risa> Uh, hay fiesta acá Así gente, gozense con esta canción Sembradores Yo soy de Cristo, está en todas las plataformas digitales En su canal de YouTube Y en Spotify Pueden buscarlo como Ministerio Sembradores Y vayan a escuchar la canción Que es de gran bendición, a mí me ha, ha llenado de gozo que hasta alegre me ha puesto hoy esa tarde. <risa> que, Aleluya. <risa> es una alegría. fieles oyente. Este es Radio Renovado por Cristo. Tarde Renovado por Cristo. Así que se con esa canción. Porque en Cristo hay victoria. Y todos somos de Cristo. Así es. Nos vemos. ¡Guau, wow wow chao Jorge! ¡Bendiciones! Dios te bendiga no, en gran no, manera. No, bendiciones. bendiciones, Alberto. Dios lo bendiga. Bendiciones, Jorge. Y a todo Perú. Sí, señor. Dios les bendiga. Bendiciones. Bye, bye. Bye. Uh. Bueno, chao, chao. No vamos. No vamos escuchando la música. No vamos por Facebook, pero si